Tran trao, tiriti tran tran tran tran tran, tiriti tran tran tran tran tran tran tran tran tran tran tran tran tran sé que tiene mi calle hay catazo bien a ponerse y todo lo ven en el tién y yo lo veo a la costarme y yo lo veo a la costa. Caso la arena, confianza en el hombre, nunca la tenga, nunca la tenga hermano, nunca la tenga, yo pego un tiro al aire, caso la arena. De mi caleta se ha quedado muy definido y el faro se sacue, ya luego canta, que sacó esta cama y de madrugada se levanta. No tengo ningún momento de descanso, mi mente so, la mente reposa en tu mano y siento que entre la más verde un ancianito está llorando. en su infancia inocente, del niño el agua, del agua bebé. Mujeres con masa que la itana del puerto de callata y brata y mira qué bonito va mira qué bonito Está más clara la tarde, ay, cuando pasa la tormenta, está más clara la tarde, ay me gusta reñir contigo, ay porca luego, hago la. ¡So zapato! ¡Me gusta que la ola! Y lava en mi paso! ¡Ay, Mila! Cada donde te via lleva tú unos paseitos, por la muralla real, por la muralla real, por la muralla, real, cuando te vengas conmigo, cada donde te